Chicos, seguimos aquí con la Euler, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a hacer, pues va a ser calcular el inverso en Zn. Eh, para calcular el inverso en Zn de una congruencia, ¿qué necesitamos primero? Pues la congruencia, si no podemos hacer nada. Pues entonces, 2x tiene que ser congruente con 1, módulo 9 en este caso. ¿Qué os digo aquí siempre? Pues que estos dos tienen que ser coprimos. Vale, En este caso son coprimos, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar la fideule, que nos dice que 2 elevado a la fi del módulo 9 es congruente con 1 módulo m. Bueno, en este caso no Vale, Una vez que llegamos aquí, pues tenemos que calcular la fideule. FI de 9, pues será phi de 3 cuadrados, y esto es 3 al cuadrado por 1 menos 1 tercio. Si no sabéis cómo lo he sacado, pues acudir a las propiedades de la phi de Euler que están por aquí en este vídeo. Esto nos deja 3 al cuadrado por 2 tercios. Quitamos aquí un 3. Y aquí otro 3. Y nos queda 6. Bueno, son 6 muy chico. Ahora, ahí, un 6. Entonces tenemos que fi de 9 es igual a 6. ¿Vale? Pues, a ver, que digamos ahí, esto lo sustituimos por 6. ¿Vale? 2 elevado a 6, con con 1. Esto se parece en cierta medida a lo que tenemos aquí, ¿vale? Pero tenemos 2x, 2x. ¿Qué podemos hacer? Pues si quitamos un 2 de aquí, nos quedaría 2 por 2 elevado a 5, ¿verdad? Tenemos nuestro 2 aquí y nuestra x, anda, resulta que nuestra x es igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 es 32. Y 32 módulo 9, ¿cuánto es? Pues si os fijáis... Es un número pequeñito, podemos hacerlo de esta manera. 32 entre 9 sería 3, 27, 5. Entonces esto es igual a 5. Por tanto, podemos decir que nuestra X es congruente con 5 módulo 9. ¿Cómo se pone también? Pues que el inverso de, de 2 módulo 9 es igual a 5 módulo 9. ¿Vale? Ahí está. ha visto que es facilito? Pues si tenéis alguna duda ya sabéis que voy a contar con nosotros en cualquier momento, en Twitter, Facebook, YouTube, donde sea, en el foro. Si te ha gustado, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.